México, 1953 Una niñata llamada Elisa tiene el poder de ver y escuchar a los muertos La madre trata de entenderla El hermanito vive asustado y el padre no es muy feliz con ese temita entonces la castiga todo el tiempo y la encierra en el sótano Encerrada la pequeña Elisa libera a un bicharraco fantasmagórico que le mata a la madre Por eso el padre la siguió castigando y castigando hasta que Elisa se cansó se hinchó las tetas y se escapó de la casa Ella creció y creció y se transformó en doña Elisa, la bruja más profesional y más simpática de Estados Unidos. Por eso hoy entre los resumas y más la saga de Insidious. Por ahora nos olvidamos de Doña Elisa porque vamos a seguir la historia del pequeño Josh Lambert que vivía muy feliz con su madre la doctora Lorena hasta que un día ella la llevó al trabajo y ahí Josh fue atacado por un misterioso viejo pelado. Qué susto me dio. Desde ese día cosas raras empezaron a pasarle al pequeño Josh y por eso Lorena buscó ayuda. I'm a loser. <laughs> Doña Lisa, la bruja de la cuadra Que descubre que en una foto de Josh Siempre hay una vieja que lo persigue Entonces lo filma para tratar de descubrir algo Pero no descubre nada Entonces le borra la memoria Y pim pam pum Acá no pasó nada Como 20 años después El pequeño Josh creció y creció y, y se transformó en el adulto Josh Que si le ven cara conocida Es porque vieron el conjuro Y si no le ven cara conocida Es porque no vieron el conjuro Así que les dejo el resumen ahí arriba El adulto Josh se casó con la adulta René Y tuvieron un hijo llamado el pequeño Dalton Que es bueno y travieso Y también tuvieron dos hijos más que en la mitad de la película desaparecen y no por una cuestión sobrenatural sino porque son molestos para la trama. La cosa es que la simpática familia Lamper se muda a una casa nueva y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales. Los libros se caen al piso, la caldera se prende sola, se escuchan ruidos raros en el coso del bebé y la típica, las puertas se abren y se cierran solas. Y a pesar de que la mina escuchó claramente la voz de unos chabones hablando en la pieza del bebé, no llama a la policía no está convencida que son espíritus chocarreros la cosa es que un día el pequeño Dalton sube al ático y que te cuento que pumba, se pega un palazo y ahí queda en coma pero queda un coma raro porque los médicos no tienen ni idea de lo que está pasando y si piensan que esto es lo más raro que le va a pasar a la simpática familia Lambert se equivocan porque siguen pasando cosas raras raras y sobrenaturales alguien golpea la puerta de noche la puerta se abre sola hay una mancha de sangre en las sábanas, aparece un tipo en la pieza del bebé ¿Qué susto me dio? Y pará, no te asustes todavía porque aparece otro tipo. ¿Qué susto me dio? Y aguanta, no te vayas porque también aparece un demonio. ¡Ah! ¡Ah! Y pará que todavía falta que se abra otra puerta. Y a pesar de que vieron a un tipo en la pieza de que la puerta se abrió en la mitad de la noche, siguen sin considerar la idea de llamar a la policía. Porque Rere está convencida que son... Entonces la mamá de Josh, que también cree en espíritus chocarreros, va a la casa porque tiene una solución. Sí, doña Lisa, qué alegría darla de, de nuevo. Ella le dice lo que está pasando en esa casa. Le dice que Dalton es un nene con poderes. Tiene el poder de sacar su alma del cuerpo y llevarla a cualquier lado. Y que ahora llevó el alma muy, muy, muy lejos y se perdió. Entonces, como el cuerpo está vacío, un montón de espíritus quieren ocuparlo. Por eso se llamaba así Usted está loca Doña Lisa Le dice Josh Son todas patrañas Patrañas Y Josh se va re enojado, Pero después vi unos dibujos de Dalton Donde está volando Y piensa Mi hijo hizo unos dibujos Donde está volando Entonces Doña Lisa Tiene razón He sido un tonto En desconfiar de ella De nada más Voy a hacerle caso A todo lo que diga Entonces Josh Va con Doña Lisa Y le dice Doña Lisa Doña Lisa Le voy a creer Todo lo que me diga Buenísimo Dice Doña Lisa Porque tengo más cosas Para decirte Cuando era chiquito Vos tenías el mismo poder Que tu hijo Por eso siempre hay había una vieja persiguiéndote como bien se puede ver en estas pocos sutiles fotos ahora vas a tener que usar tu poder para salvar a tu hijo bueno dale le dice Josh y así Josh se mete en la tercera dimensión bueno se mete y agarra al pibito y vuelve a su dimensión y jajaja ja, ja, ja, ja, asunto resuelto todos felices ja, ja, ja, ja, ja. pero pero pero doña Elisa se da cuenta que algo raro pasa y sí. La vieja que perseguía a Josh finalmente lo agarró y se le metió en el cuerpo. Y Doña Lisa muere. Adiós Doña Lisa, siempre la recordaremos por ser una anciana simpática y misteriosa. Y así termina Insidious 1. Pero la cosa sigue en Insidious 2, la venganza del demonio. La familia Lambert se mudó a la casa de la madre de Josh y cree que sus problemas se terminaron. Pero no, lejos de eso. La policía acusa a Josh de haber matado a Doña Elisa. Cosa que, es cierto, aunque no fue Josh Josh, fue Josh con la vieja metida en el cuerpo. Pero anda a explicarle eso a la policía, ¿no? René está medio tranquila creyendo que sus problemas son solo legales. Pero no, mamita, te equivocás. Porque en la casa nueva siguen pasando cosas raras, raras y sobrenaturales. El piano se toca solo. El bebé se cae de la cuna. El juguete se prende solo. Josh habla solo. Aparece una señora y obviamente una puerta se cierra sola. ¿Qué tienen los fantasmas con las puertas? ¿Por qué les gusta tanto abrir y cerrar puertas? Ustedes que están viendo esto hagan como los fantasmas y abran la puerta de su corazón y métanle una suscribida al canal que ya estoy cerca de los 5 millones de suscriptores. Vamos, suscríbase. Bueno, hasta ahora en la casa de los Lambert son todas sutilezas, pero las sutilezas se terminan cuando directamente aparece un fantasma y le pega un sopapo a René. A todo esto, la mamá de Josh fue a visitar a los ayudantes de la difunta doña Lisa para que la ayuden con el temita que hay en su casa. Ellos le ponen a ver el video que filmó doña Lisa años atrás y descubren la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Sí, Josh del presente visitó a Josh del pasado. Y nuestro trío de amigos necesitan ayuda urgente. Si solo al menos aquí para ayudarnos. Hola Carl. It's been a long time. Hablando, don Carlos, el amigo de la difunta Elisa, que también tiene poderes psíquicos, específicamente el poder de hablar con los muertos usando unos dados. Así habla con la difunta doña Lisa que les da la dirección del fantasma que acecha a la simpática familia Lambert. El cuarteto protagonista se va para esa casa que está llena de espíritus que obviamente son fanáticos de cerrar puertas. Así descubren que el espíritu que está adentro de Josh Es del viejo del hospital Que también es la vieja de la foto Porque el viejo se disfrazaba de vieja Para matar gente Porque el chico quedó retraumado Cuando la madre lo disfrazaba de mujer Y ahí se van a la casa de Josh A tratar de secuestrarlo Pero Josh es mucho más inteligente Y lo mata a Don Carlos Pero su espíritu aparece en la tercera dimensión Donde se encuentra con el espíritu de Josh Y ahí dicen Tenemos que derrotar al demonio Porque si no va a matar a toda tu familia Así empiezan a perseguir al demonio por toda la tercera dimensión y el demonio se mete en la casa de Josh y Josh golpea la puerta y esos son los golpes que escuchaban en incidios 1 después Josh entra y por eso la puerta se abrió en INSIDIUS 1 todo va cerrando, que bueno la cosa es que se enfrentan con el demonio y cuando el demonio está por matar a Josh llega la salvación ah doña Elisa. Sí, Doña Lisa, que no está muerta. Bueno, sí, está muerta. Ese es su espíritu. Pero igual, qué alegría verla de nuevo. La cosa es que Doña Lisa le dice a Josh que para volver a su cuerpo tiene que encontrar la casa del fantasma en esa dimensión. Y solo una persona puede ayudarlo. El pequeño Josh del pasado. Todo va cerrando, aunque la verdad no hacía falta que cierre. La cosa es que están todos listos para tener la super pelea final. El espíritu de Josh contra el espíritu maligno y el cuerpo de Josh contra los cazapantasmas. espíritu de Josh vuelve a su cuerpo y jajajaja, ja, ja, ja, ja, qué risa. La película termina con Don Carlos, que no está muerto, todo lo contrario, está vivo, borrándole la memoria a Josh y al pequeño Dalton para que no recuerden nada de lo que pasó. A lo que sigue a continuación son dos aventuras genéricas de Doña Lisa. Ah, Doña Lisa. ¿A alguien le importa las aventuras genéricas de Doña Lisa? Bueno, a mí sí, porque me encariñé mucho con Doña Lisa y para que le tomen ustedes un poco más de cariño les tiro un dato de vital importancia. La actriz que hace de Doña Lisa es la misma que hace de la señora que vive con Mary Loco por Mary. Datazo. ¿O no que ahora todos la aman a Doña Lisa? ¿Ja? Bueno, la cosa sigue en Insidious 3, el regreso de Doña Lisa, y acá la historia transcurre un año antes de las dos películas anteriores. Doña Lisa es visitada por una niñata llamada Quinn, que se le murió la madre hace un tiempo y quiso comunicarse con ella, pero no pudo. En su lugar, invocó un espíritu maligno y pelado que la saluda cuando está en el teatro y la vuelve a saludar en la calle. ¿Será un pelado bueno o un pelado malo? es un pelado malo porque justo la atropellan y queda postrada en una cama y después de eso el bicho la empieza a molestar entonces el papá de Quinn va a visitar a doña lisa y le dice doña lisa doña lisa ayúdeme con mi hija bueno le dice doña lisa y la va a ayudar hacen una meditación y doña lisa se mete en la tercera dimensión y ahí tiene la pelea final con el pelado y con la vieja que la va a matar en el futuro al pedo la pelea porque el pelado medio que gana y se está llevando a Quinn pero justo aparece el espíritu de la madre que dice abracadabra y el bicharraco muere y Quinn y el padre son re felices ja ja, ja, ja, ja. y doña Alicia se sí, hace amiga de su equipo ja, ja, ja, ja, ja. y va a estar tranquila por un tiempo Now the world... Entonces la cosa sigue y termina en Insidious 4. Ahora es personal. Y más personal que nunca, porque a Doña Lisa la convocan para un trabajo en una casa que justo, justo, justo es la casa donde ella creció. Entonces viaja para su pueblo y ahí se reencuentra con su pequeño hermano que ya está viejo. Y ella se pone re contenta, pero el hermano le dice: ¿Qué te pones contenta? Pero te fuiste corriendo de casa y en estos 50 años no me llamaste ni una sola vez. Y ahora pretendés que te perdone, chupame un huevo. Y se va. Y doña Lisa se queda re triste. Pero la verdad que tiene un poco de razón, Doña Lisa. 50 años pasaron y no se le ocurrió llamar a su hermano. ¡Mala ahí! De todas formas, no hay tiempo para ponerse triste, Doña Lisa, porque con su llegada, volvió a aparecer el bicharraco fantasma que te atacó de chica. Y ahora con el poder de tener una llave mágica en el dedo que te puede cerrar la garganta y también cerrar del corazón. ¿De qué me estás hablando? Esto se lo hace a la hija del hermano que queda igual que el pibito de la 1, con el alma atrapada en la otra dimensión. Entonces, Doña Lisa y la otra hija del hermano, que también tiene poderes, se van a la tercera dimensión. Bueno, esto se está haciendo bastante repetitivo. Sale la piba y Doña Lisa se amiga con un hermano y se pone contenta de tener una familia, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Pero no esa misma noche. Y bueno, Doña Lisa lo va a ayudar, pero se va a morir. Y ahora es mucho más triste la muerte de Doña Lisa porque aprendimos a quererla. Adiós, Doña Lisa, que la fuerza la acompañe. Esto fue la saga de Incidu, Resumida y nomás. Si quieres ver más resúmenes de películas con espíritus Chocarrero, chocarreros, te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacer caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.